Bueno, ya que estábamos aquí, que hemos entrevistado a, a Víctor, que es realmente una persona muy querida en Marbella, Costa del Sol, y ha elegido hoy para reunirse con sus amigos por este lugar, el Arenar bis En el cual también queríamos hacer una entrevista y aprovechar también para felicitar a los amigos. Y es que Isabel, que es una mujer del 10, una super goma, eh, la felicitamos porque también está de cumpleaños trabajando, pero bueno, de cumpleaños, porque ella yo creo que cada día eh, cumple eh, la felicidad de llevar un negocio, llevarlo ella, tan valiente como es, y eso le crea también, yo creo, esa cara de felicidad y de juventud que tienes eh, cada día, ¿no? Porque siempre te vemos igual, y yo creo que es el trabajo que tanto te gusta, Isabel. ¡Feliz cumpleaños, antes que nada! Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que estoy muy feliz y me encanta mi trabajo, me encanta mi chiringuito, me encanta que estéis aquí... Y... Bien todo Bueno, bien. hoy tienes personajes también eh, internacionales, porque hoy se reúne muchos extranjeros que están viviendo en la Costa del Sol, se han quedado todo el año y la verdad que tienen muchas ganas de disfrutar de la playa, entonces hoy en sí. esta reunión de Víctor, eh, que están todos encantados, que me dice, le decían, Víctor, has elegido el mejor lugar, qué bonito, sí. lo han visto por redes sociales y realmente que esto es único, esto es una maravilla en Isabel. Es el día que te dirán tus clientes, sí. tienes que tener anécdota de, lo, de cómo se sienten aquí los clientes, ¿Cómo, sí. no todo este tipo que llevas abierto, que hace poco, que no sé tampoco mucho, y sí. sin embargo eh, ya están viniendo y reservándote. Sí, ya están viniendo y reservando, sí, hay muchísima gente que nos va conociendo poco a poco, el nuevo chiringuito Arenal Beach, y hemos hecho de esto un paraíso, un paraíso terrenal. Eh, ¿Qué podemos pedir? Tenemos la playa, ya está la playa abierta, tenemos buen clima, tenemos mucho espacio, guardamos las distancias de seguridad. Estamos teniendo mucho cuidado con las medidas de prevención para el COVID. Y la gente se siente a gusto y se siente protegida. Y es un placer, sí. Cada día viene gente que no nos conoce, está viniendo mucha gente que escucha a vosotros, que está muy bien este programa, gente que manda gente. Y se va corriendo la voz, tenemos los espetos que ha sido nuestro éxito total. ...creo que desde Marbella hasta Elviria... ...somos el único sitio con espeto en la playa... ...y muy felices, esa Serenita... ...esas sardinas nuestra malagueñas que son únicas... ...esas pequeñitas plateadas... Sí, ...que son buenísimas... Eh, ...Isabel, yo creo que ya tienes atado... ...estamos ya en casi en víspera... ...de la noche de San Juan... ...lo tenéis todo atado... ...hiciste una mención... ...de eh, otras semanas anteriores que estuvimos aquí... Sí. ...pero yo creo que ya tienes todo bien atado... ¿no? ...cuéntanos, cuéntanos... Sí. Sí, hemos resuelto ya un menú que ya está en Facebook, lo podéis ver, en Chiringuito Arenal Beach, y 25,50 euros con es una degustación de varios platos, además sardinas, porque cómo va a faltar las sardinas en la noche de San Juan. ...y estamos viendo a ver si nos dejan hacer fuego... ...aún no nos lo han confirmado... Uh -huh. ...pero sería estupendo poder hacerlo... Una pequeña pequeña ¿no? ...para sí. quemar los malos cosas, la... sí. <risa> que se vaya ...a saltar por encima <risa> y mojarnos los pies... ...os espero la noche de San Juan, el 23... ...por la noche, aquí, a que os mojéis los pies en Arenal Beach... ...aunque sea tomarse una copita, una claro, sangría... Y... ...una cabita, una cervecita, y buen a, ambiente... ...y a coger agua del mar... ...que como nos habla Patricio Moreno, que es de San Pedro... ...que sí, es un gran, sí. tiene una gran visión... ...y hace unos rituales, los horóscopos... Sí. ...nos decía que hay que coger agua... Sí. Para, para limpiar la casa para limpiarla, no como hemos limpiando por la pandemia, con lejía y tal, sino son limpiezas agua espirituales del y hay que llevarse a casa, vamos a aprovechar que si no decía también Víctor que en un futuro los coches van a andar con el agua de, del mar, que tenemos mucha, igual ya no nos dejan coger una botellita de agua para <risa> hacer esa limpieza espirituales por la noche en San Juan ¿no? digo yo, ¿no Isabel? <risa> sí, cómo no, cómo no, aquí bueno. os espero a coger agua del bueno, mar Bueno, también eh, quiero que me hagas mención eh, pues eh, a esos aspectos lo vas a tener todos los días, va a seguir el miércoles con ese precio, ¿qué cambios hay también en la carta? ¿Hay, ¿Ha habido algún cambio, algo que nos pueda adelantar? Sí, eh, hemos decidido, dado que el espeto está teniendo mucho éxito, para que todo el mundo pueda venir y pri no privarse de estar en este maravilloso lugar, pues hay una oferta de espeto de lunes a viernes, 5 euros, son espeto de sardina malagueña, como ha dicho Lenita, la manoleta. ...son ocho piezas y más una caña... ...así que es una oferta muy buena... ...y el sitio merece la pena venir a conocerlo... ...y luego cuando estéis aquí conocer nuestra carta... ...tenemos muchas entradas frituritas... ...las paellas las hacen muy buenas... ...los martes sigue habiendo la oferta de la paella... ...que es mínimo dos personas, diez euros con una cañita... ...y bueno, esperamos ya que ahora el 21 que se abre todo... ...empieza a salir la gente, siempre con precaución... ...y que vengáis a disfrutar de Chiringuito Arenal Beach... ...claro que sí, lo bueno también de este sitio tan bonito... ...es que está asequible a todos los bolsillos... ...porque es verdad sí, que gente sí. que comentaba... ...es que es carísimo, es que está el respeto por la nube ...es que está todo por la nube no, pero Aquí vamos, no. aquí hay todo el mundo la ocasión de comerse sus petitos... Sí. ...y que no se quede ahí con las ganas... ...porque con ese precio realmente es asequible a todos los bolsillos... ...así sí. que me parece una idea estupenda... ...de que haya valorado también eso ¿no?... Sí. ...que todo el mundo pueda disfrutar de lo que es el verano, la gente de aquí, la gente de fuera y todo lo que quiera Así que de verdad, enhorabuena por Gracias. tu estrategia de negocio, que lo haces muy bien. Gracias. Y bueno, ya sabemos que es nuestro sitio preferido, que Gracias. vendremos muchas veces. Así Gracias. Que... Eh, ...seguro que nos vamos a ver... Verdad, espero ahora, que empieza la, ...ahora empieza ya... ...el mes de julio... ...bueno que ya se va a dar... Um, ...libre para circular... Sí. ...que vendrá mucha más gente... ...y bueno, pero nosotros hemos aprovechado... ...este tiempo que estábamos tranquilito ...y que lo estamos disfrutando a tope... ...gracias Isabel por atención. ...gracias a vosotros siempre. siempre... ...oye, vamos a brindar... ...vamos a este brindis es muy importante siempre brindar por todo y no solo brindar por esta temporada, por los empresarios en general, por ti, saber que te vaya muy bien. Por todos. Salud. Buena suerte para todos. Salud. Alan, ya para Facebook. ¿Listo?